¡Y listo! Tienes tus estaciones oficiales a la mano. PRTV Plus. Nuestra. Estás disfrutando de nuestra programación por WIPRTV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan. 11 Mayagüez. Buenas noches Puerto Rico, esperamos que hayan tenido un gran día.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 Para mañana, sábado, el Powerball tiene un premio de 170 millones de dólares. Aprovecha y juega Powerball, que ahora te da la oportunidad de añadir Double Play, donde tendrás doble oportunidad de ser millonario. Este verano llegó electrizante. Vamos, participa del verano eléctrico de Lotería Electrónica. Puedes ganar premios en efectivo, bicicletas eléctricas, placas solares, baterías portátiles o scooters eléctricas. ¿Estás listo para ganar? Anímate y juega verano eléctrico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 ...por esto y muchas razones más... ...yo soy lotería... ...pero mi gente comencemos con el sorteo del Pega 2... ...boleto hermano y mucha suerte... ...Puerto Rico... ...primer número... ...es el 2... ...el 2... ...segundo número... ...es el 1... ...el 1... ...el número ganador en el Pega 2 es el 2... ...1... ...el 21... ...continuamos mi gente con el sorteo del Pega 3... Mucha suerte. Y recibimos el primer número que es el 4. El 4. Segundo número. Es el 3. El 3. Tercer número es el 1. El 1. El número ganador en el Pega 3 es el 4. 3. 1. El 431. Continuamos con el sorteo del Pega 4. Mucha suerte mi gente. Y estamos listos para recibir el primer número, que es el 5, el 5, segundo número es el 4, el 4, tercer número es el 5, el 5, último número es el 7, el 7. El número ganador en el Pega 4 es el 5, 4, 5, 7, el 54, 57. Continuamos con el multiplicador, que aumenta hasta 5 veces los premios menores. Adelante. Y el número ganador en el multiplicador es el 5. El 5. Ahora pasamos al sorteo del Loto Cash, que esta noche cuenta con un premio de 540 mil dólares. Veamos los números ganadores y mucha suerte, Puerto Rico. Nos preparamos para recibir el primer número en Loto Cash. Y es el 26, 26, segundo número, 29, 29, tercer número, 15, 15, cuarto número, 24, 24, quinto número, 12, 12, y el bolo cash de Lotto Cash es el 7, el 7. Los números ganadores de Lotto Cash son 26, 29, 15, 24, 12 y el bolo cash es el 7. Pasamos con el sorteo de la doble revancha que tiene un premio de 205 mil dólares. Adelante con el sorteo y mucha suerte. y por ahí viene el primer número de la doble revancha y es el 8 el 8 segundo número es el 9 el 9 tercer número 28 28 cuarto número 19 19 quinto número 14 14. Y el bolo cash de la doble revancha es el 5. El 5. Los números ganadores de doble revancha son 8, 9, 28, 19, 14. Y el bolo cash es el 5. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de hoy.